Todo comienza con un impulso. Vuelas, todo fluye y te sientes imparable. Nuevo Honda Jazz, un híbrido inteligente con dos motores eléctricos